Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz miércoles para todos, mitad de semana. Quiero invitarlos para que iniciemos nuestra jornada dándole gracias a Dios. Todas las bendiciones, todo lo hemos recibido a Dios. Vamos cada uno, querido hermano, a hacer ese momento de silencio, de gratitud a Dios. Y vamos a decir, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy celebramos en la liturgia de la iglesia, la fiesta de la conversión de San Pablo. Es, celebramos ese momento especial en que el apóstol Pablo tiene ese encuentro con Jesús, narrado en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Ese momento especial de intimidad. Pablo, después de ser un perseguidor, pasa a ser un perseguido, pasa a ser cristiano. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Celebramos... Esa fiesta, la conversión. Dice la palabra también, en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta que por cien justos que lleguen. Señor, en tus manos ponemos nuestra vida, nuestra propia conversión. Y vamos a meditar hoy el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La palabra hoy nos invita a salir. Fruto de esa experiencia de encuentro con Jesús, viene de salir, ese ir. San Pablo lo va a decir. Ahí de mí, sino evangelizar. Es pues que la fuerza de Dios que nos transforma, nos impulse a ir a todos los rincones, a evangelizar, a llevar la nueva, la buena nueva de la salvación. Mis queridos hermanos, el Señor los bendiga, a los guarde y los Feliz día para todos.